porque tú heredarás todas las naciones. Romanos 10 Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por la salvación de Israel, porque yo soy testigo de que tienen celo por Dios, pero no conforme al verdadero conocimiento, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Pues el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, El hombre que haga estas cosas, vivirá por ellas. Pero de la justicia que es por la fe, dice así, No digas en tu corazón, ¿Quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo, o ¿Quién descenderá al abismo?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 ¿Quién ha creído a nuestro anuncio así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de dios pero yo pregunto acaso no han oído antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras también pregunto no ha conocido esto israel primeramente moisés dice yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, Fui hallado por los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, Todo el día